Hola, ¿qué tal ciudadanos de México? ¿Ustedes saben cuál es el origen de los propósitos de Año Nuevo? Dicha tradición se comenzó en Babilonia en una fiesta que duraba 12 días, en donde la gente hacía promesas hacia sus dioses, pero fue hasta el Imperio Romano que se estableció el inicio del año como el primero de enero. Y para el siglo XVIII fue cuando los cristianos comenzaron a celebrarlo con misas. Pero vámonos a las estadísticas. Según el Gabinete de Comunicación Estratégica, solo dos de cada 10 mexicanos cumplen sus propósitos. Es por eso que el día de hoy le vamos a preguntar a los ciudadanos ¿Cómo celebran su fin de año y cuáles son sus propósitos para este 31 de diciembre? Hola, buenas tardes, ¿si nos puedes decir tu nombre? Lola Larcón García Gracias Lola, oye, si ¿sí nos puedes contar eh, si celebras el fin de año Sí ¿Cómo lo celebran en tu casa? Bueno, pues este año va a ser diferente porque me voy a ir con unas amigas uh, a Querétaro y bueno, espero divertirme mucho con ellas, la verdad Ok, ¿y usualmente en familia cómo celebran? Pues hacemos una cena con la familia, quienes puedan pueden venir, quienes no, pues también pueden faltar, también invitamos amigos muy cercanos de la familia, hacemos por lo general juegos organizados como el año pasado por mi hermano que es muy creativo la verdad con sus juegos y pues disfrutamos en familia. Oye Lola cuéntanos si tú tienes propósitos para fin de año, sí ¿cuáles son tus propósitos? Sacar mejores notas en la escuela. También, pues, lograr mis sueños, quizás ir avanzando en la actuación y demás, tener un papel más protagónico en las obras en las que participo, sacar buenas notas al final del año, entrar a la prepa que quiera y mmm, el resto ya será experimentar el año y, pues, pasarla bien. Oye, Lola, ¿y el año pasado cuáles fueron tus propósitos? Sacar buenas notas. Eh, pues pasar bien el año escolar y también en familia Tener a, a Lograr que mis pajaritos tuvieran bebés No se logró desgraciadamente, como yo esperaba Y pues simplemente disfrutar de la vida Okay ¿y la mayoría de esos propósitos los cumpliste? Pues sí ¿Y cómo lo conseguiste? Esforzándome y pues simplemente experimentando de la vida Ok, y ya para finalizar, ¿qué crees que podemos hacer o cuál sería tu recomendación para todas las personas para que logren cumplir sus propósitos este 2023? No rendirse y pues siempre tener la vista en un punto fijo y también desviarse en algunos momentos, descansar, divertirse, esforzarse y pues siempre tener en mente que la vida no es fácil y que tropecios hay muchos pero levantarse es parte de, parte de la vida. Los propósitos de Año Nuevo son la esperanza de comenzar con una vida mejor. Nos dan la oportunidad para reflexionar sobre la manera en la que nos estamos comportando. Y aunque cada familia y cada persona tienen su forma de celebrar la entrada del Año Nuevo, lo más tradicional es brindar con sidra y comer las tradicionales 12 uvas mientras se piensa en dichos propósitos como un deseo. Y entre los más comunes se encuentra el bajar de peso, comenzar a hacer ejercicio, dejar de fumar y ahorrar. Hola buenas tardes, si ¿Sí nos puede decir su nombre por favor Hola Ignacio Rojas Gracias señor Ignacio, oiga si ¿sí nos puede contar cómo celebra usted el fin de año Con toda la familia, cenando Ok, Así. y qué es lo que ya tienen preparado o pensado Pues de menú tenemos pensado pierna okay. sí, pasta y ya lo tradicional uh -huh. Oiga y cuéntenos cuáles son sus propósitos para este 2023 Pues tener mucho trabajo y estar más en contacto con la familia y pues sobre todo salud, no, seguirnos cuidando Ok, uh -huh. y si nos pudiera contar, si recuerda, ¿cuáles fueron sus propósitos del año pasado? este Pues salud sobre todo, porque estábamos ya casi a mitad de pandemia, entonces bueno, creo que hasta el momento se ha cumplido. Uh -huh. Ok, y ya para finalizar, si ¿sí le puede dar algún consejo a nuestra audiencia para que se cumplan todos sus propósitos del próximo año. Pues sobre todo no quitar el dedo del renglón, ¿no? si tienen pensado esa parte, pues tratar de cumplirla, trabajar en ello, eh, sobre todo cuidarse, por la salud es lo más importante, ya teniendo eso, bueno, se puede abordar todo. Pues muchísimas gracias, le agradecemos ¿De qué? por su tiempo. Hasta luego, gracias. Algunos de los consejos para cumplir dichos propósitos es escribirlos, ya que esto te ayuda a materializar el pensamiento, además de crearte un horario semanal con objetivos que sean realistas. Mantener la paciencia y recordar que los pequeños cambios logran grandes cosas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y nos Hola. puede decir su nombre, por favor? Guadalupe García. Lucy. Gracias. Oiga, ¿cómo celebran ustedes el fin de año? Pues con, principalmente con la familia, que estemos juntos y, este, y dar gracias a Dios por esto, un año más. Ok. Lucy, cuéntanos, ¿cómo te diviertes tú el fin de año? Este, comiendo con mi tía y con mi mamá. Ok. Oiga, ¿y ya tiene cuáles son sus propósitos para este 2023? Este, más que tengamos buena salud okay. y que no nos falte el trabajo, nada más. Ok. Oiga, ¿y usted se acuerda de alguno de sus propósitos del año pasado? Bueno, principalmente del propósito que tuve, que pedí, gracias a Dios, que estuviéramos salud, tuvimos varios enfermos y no nos faltara el trabajo, sí, okay. principalmente, okay. sí, que nos permitiera venir nuevamente a visitar porque venimos del Distrito Federal y venimos a dar una vuelta acá con la nieta y a ver a Perfecto. mi hija. Perfecto. Oiga, ¿y qué recomendaciones nos podría dar para que se nos haga más fácil cumplir todos nuestros propósitos para el próximo año? Bueno, principalmente, ante todo, es cumplir con las normas ahorita que tenemos de seguir utilizando el cubrebocas, ¿sí? Eh, estar en áreas cubiertas, protegernos del aire que estamos viendo, ¿sí? Y pedirle a los que somos creyentes a Dios que nos siga ayudando y que nos permita hasta que Él nos los esté con nosotros. Así que ya lo saben ciudadanos, solo es cuestión de que te lo propongas. Mi nombre es Fernanda Salinas y nos vemos en la próxima transmisión.